Hola mis amores, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cuánto tiempo sin vernos por aquí? Si eres nuevo en mi canal, bienvenido. Yo soy Jessely Salazar, una venezolana viviendo en Viena. Y hoy quiero aclararles todas esas dudas que siempre me manifiestan en mis redes sociales sobre la carta de cualificación especial de entrada a la Universidad de Viena, obviamente. le voy a estar explicando paso a paso todo lo que dice la universidad sobre esa carta, los reglamentos, bueno no el reglamento, sino los requisitos que debe contener esa carta para que puedan lograr su admisión en la universidad. Aquí tengo mi tablet con toda la información que da la universidad referente a esa cartita que tanto dolor de cabeza nos da. Así que bueno chicos, vamos a comenzar, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita, así que bueno, ahora sí voy a empezar a explicarles punto por punto. Bueno, chicos, esta carta se llama der Besonderen Universität Reife". Así se llama en alemán. Lo primero que dice la página de la universidad acá dice su nacionalidad y su título de la universidad o del colegio es de un país que no es la de la Unión Europea. O sea, eres latino, eres turco, eres de Estados Unidos. Entonces es nuestro caso, ¿verdad? Somos latinos. Ok, dice, usted debe... En reino usted puede estudiar en Austria solo aquellos estudios que se permitan en su país. Después, quédense hasta el final con este video porque les voy a explicar que este punto no es tan cierto por experiencia propia. Les voy a dar al final con mi experiencia personal. Pero bueno, lo primero que te dicen es eso: si en tu país no dan esta carrera que quieres estudiar aquí, no puedes estudiar en Austria. Dos, dice eh, la Universidad. Ok, que una universidad reconocida en tu país debe ofrecer la carrera que quieres estudiar aquí y te debe dar una constancia que es esta la del NASBA y el comprobante de cualificación especial y tres dice que toda solicitud que no contenga esta carta con los requisitos que pide la universidad va a ser con va a ser catalogado, ay Dios mío, disculpen que es difícil traducir de alemán a español, va a ser catalogado como un error. La carta tiene que decir la carrera que quieres estudiar. Entonces, voy a tratar de hacerlo más rápido. Ejemplo, usted es iraní y tiene un título iraní y quiere estudiar matemática. Entonces usted tiene que conseguir una universidad en Irán que de matemática le dé esa carta y le diga que puede estudiar matemática en Irán. Entonces esa carta la mandas a traducir a alemán o a inglés y la metes con tus demás documentos en la plataforma de la Universidad de Viena, que ya deben saber cómo es ese trámite. Si no saben, por aquí les dejo mi video de cómo inscribirse. Entonces, dice: El comprobante no debe ser mayor a un año. O sea, esa carta no debe ser mayor a un año. Ojo con eso. Y debe contener los siguientes requisitos: uno, su nombre. Dos, el dato en que fue emitido. 3. El mismo estudio que quiere estudiar en Austria. Debe estar escrito en esa carta. No es, eh, no es, genu, eh, no es, oh Dios mío, no es suficiente que diga el nombre de la facultad. Tiene que decir la carrera. O sea, si quiero estudiar medicina, no es solo, no es suficiente que diga, ella está facultada para estudiar carreras en ciencias, sino eh, tienen que decir ciencias, facultad medici, eh, carrera medicina el en la carrera, eh, el comprobante, debe decir que usted puede estar capacitado para estudiar esa carrera en esa universidad. ¿Por qué? Porque obviamente hay muchas cartas que dan las universidades en nuestros países que dice ella se graduó aquí en leyes, pero yo quiero estudiar aquí desarrollo internacional. Entonces, esa carta no funciona porque tiene que decir que yo estoy capacitada como abogado para estudiar desarrollo internacional. Que es la carrera que estudio aquí, ¿sí me entienden? Entonces dice más, menú, más abajo. Le voy a decir cómo dicen en alemán porque se ubiquen por si están leyendo la página. Si Erhalten de a de son de la Universidad Reife en Bede. Ok. ¿Dónde puedes encontrar esta, esta constancia? La pides en una universidad de tu país reconocida. Dos. En un, ellos dicen que un ver Vergergabstele... O de Aigans o esto es siendo admitido en una carrera o haciendo un examen de, entran, de entrada a la universidad. O sea, yo presenté un examen de admisión, me aceptaron, entonces esa aceptación ya comprueba que tú puedes estudiar esa carrera o también eh, que ya estás dentro de la carrera. Y bueno, si ya estás estudiando la carrera, que eso ya lo vamos a ver, también te lo aceptan. Se oscureció todo. Ok. Aquí hay un modelo, esta línea azul que ven ahí es un modelo que puedes descargar online de esta carta. El modelo lo vi que está en inglés. Sin embargo, mucha gente me dice, ay, ese libro es que yo llevé, lo descargué, lo llevé a la universidad y no me lo firmaron. O sea, si tú vives en Venezuela o en Colombia, por ejemplo, no puedes llevar esta carta en inglés a tu universidad porque obviamente la universidad te puede decir, nosotros no hablamos inglés, no te podemos firmar esto. Entonces, tienes que traducirlo al español. Ellos te dan un modelo aquí, pero no quiere decir que sea exactamente así. Pero yo sí te recomiendo que lo hagan los más cercanos. O sea, tu nombre, el dato, el nombre de la universidad que te está dando la carta, la firma, el director, tiene que contener el nombre de la carrera que vas a estudiar o que quieres estudiar y, que está, y tiene que decir que estás facultado como, eh, como venezolano a estudiar esa carrera, ¿sí me entienden? Porque si no... No se la van a aceptar. Pero no tiene que ser exactamente esta. Ustedes la pueden arreglar a su manera, con más palabras de la que usted la que dice aquí, pero nunca menos, ¿ok? Entonces dice: Ausname de Universidad debajo de, de esta línea azul, voy. Usted, aquí hay una regla que dice: si usted, no, dice, ay, Dios mío, perdóneme, ya va. Que tú no debes presentar esta carta cuando y te dan varias circunstancias. Si su, su nacionalidad es extranjera, que no es de la EU, pero su comprobante, el, cuando ustedes lean que diga Raiffe Zeugnis, eso es su, su título universitario o del colegio, pero su título es de un país de la Unión Europea o de eh, país, eh, Suiza. O sea, hay mucha gente que tiene nacionalidad venezolana, pero ha estudiado aquí desde chiquito, por ejemplo. No tiene la nacionalidad austriaca, pero ha estudiado aquí, y se, o en Alemania y quiere estudiar aquí, o en Suiza y quiere estudiar aquí. Esas personas, entonces, por tener el título de la EU o de Suiza, pueden estudiar aquí sin presentar esa carta. Usted tiene un luz es un, un... terminaste un estudio, por lo menos de tres años en un postsecundario estudio, un estudio postsecundario, en un país de la Unión Europea o de Suiza. Un Estelle Andras en su y usted quiere estudiar un bachelor, un diploma o un máster. Es decir, tú estudiaste en la universidad en un país de la EU. También pasa mucho. Muchas personas estudian en otros países, la universidad, y quieren estudiar aquí. Entonces dicen que se puede. No necesitas esa carta. Las personas que están en un grupo determinado, que son los asilados y todo eso, el cuarto, voy por el cuarto usted tiene. Eh, un, ha terminado un estudio por lo menos tres años en Estados Unidos. Esto también le pasó a una amiga venezolana, estudió en Estados Unidos, ahora se vino para acá. Y no necesitó entonces esa carta porque ellos a Estados Unidos sí le tienen mayor estima que a nosotros. No, mentira, no sé. Pero ellos sí pueden, sin, sin meter la carta. Voy por el cinco. Usted tiene un título, por lo menos de tres años, de una universidad, aus einen nicht, de un país no europeo. O sea, como muchos de nosotros que queremos estudiar aquí máster, yo estudié en Venezuela, leyes. Ya yo tengo ese título de un país no EU, que es Venezuela. Y dice, y aparte tienes un título en un país EU. ¿Sí me entienden? O de Suiza, que eso también pasa. Si yo ahorita me graduara aquí en un máster, en mi máster, y aparte tengo el de Venezuela, ya yo puedo postularme a otra carrera aquí, sin presentar esta carta, y 6, 1, 2, 3, 4, 6, que usted tiene, escuchen esto, yo no sabía, usted tiene un título postsecundario en Perú, o sea, cuando yo leí esto yo dije, wow, Perú tiene un tratado súper bueno con Austria, yo no sé, que le permite no presentar esta carta si tienes un título en Perú, así que a los de Perú, qué suerte tienen de verdad, entonces bueno, dice, todas estas son las personas que no tienen que presentar esta carta, si no estás en este grupo te toca presentar la carta, entonces dice que tienes que subir la carta a, con los demás documentos en tu cuenta de USPACE, en, esta la abres en la universidad, en la página online de la universidad, esto es todo de esta carta, ahora yo les quiero hablar de mi experiencia personal, ustedes no se imaginan cuántas personas me escriben a diario hablándome de esta carta, que cómo es, que no sé qué, miren, Ah, lo primero que dice la página cuando te metes a ver sobre esta carta es que si en tu país no dan esta carrera, entonces no la puedes estudiar aquí. No quiero desmentir a la universidad, pero en mi caso personal no fue así. En Venezuela no dan desarrollo internacional, dan una carrera que se llama estudios internacionales, que no es lo mismo. Y yo me gradué de abogado. Mi universidad me dio una carta que se llama... Ay, oh, esto se oscureció mucho, perdón, voy a subir un poquito, ok. Mi universidad me dio una carta que se llama constancia de cuarto nivel y esa carta no es nada parecida a la que da la universidad online. Esa carta lo que dice es que yo, Yeseli Salazar, eh, egresada, abogado, egresada de la Universidad Santa María en el año no sé qué, pero se lo estoy diciendo literal como dice la carta, ¿ok? No me van a preguntar después cómo era mi carta porque se lo estoy diciendo literal. Dice la Universidad Santa María hace constar que Yeseli Salazar, cédula tal, eh, abogado, egresada de, la de esta universidad está capacitada para estudiar estudios de cuarto nivel. O sea, pero es que es así, literal, eso fue todo lo que dijo la universidad de mí. Que yo estoy capacitada para estudiar estudios de cuarto nivel. Y la carta se llama así, Constancia de Cuarto Nivel. La firmó el decano de la universidad y el director ponen el sello. Esa es la única carta que da mi universidad referente a este tema. Yo la mandé a traducir al alemán y la metí con mis documentos. Señores, y esa carta me la aceptaron. Esa carta no dice que yo estoy admitida en venezuela en una universidad en desarrollo internacional esa carta no decía que ellos me autorizan a mí esa carta no decía nada de eso decía que yo solo podía estudiar estudios de cuarto nivel o sea máster y posgrados y todo eso entonces me aceptaron quiere decir que no es tan así tan estricto como dice esto ahora que yo te recomiendo que de verdad consigas la carta que ellos piden sin embargo eh, Sí he conocido mucha gente que también ha estudiado otras carreras que no tienen mucho que ver en el área de humanidades, por lo menos estudiaron economía y se postularon al máster en desarrollo internacional y los aceptaron, ¿sabes? Entonces, con una carta igual a la mía, no con la que pide la universidad. Entonces, yo te digo, inténtalo. Si de verdad ya tú tienes todo menos esa carta y conseguiste una carta que en medio se parece, inténtalo porque capaz si sí te acepten. Si tu carrera es de cinco años, en nuestros países la carrera duran cinco años, aquí duran tres los bachelor y dos los máster, Los diplomas creo que dura un año Entonces también depende, ¿no? Pero esto en regla general Entonces, ya nosotros tener un estudio de cinco años Nos equiparan a Austria Esto es muy importante y no sé cuánto tiempo va Pero les voy a explicar Nos equiparan Si ya tú tienes una carrera en tu país Para Austria Nosotros no, no tenemos el nivel educativo Que ellos tienen aquí En principio Si tú ya tienes una carrera en tu país, entonces para ellos quiere decir que ya por lo menos ya estás equiparado al nivel de colegio de aquí, imagínense. O sea, ellos no nos toman como profesionales egresados de una universidad, ellos nos toman como personas que ya tienen un título de colegio de aquí. No sé si se ve en todos los países se si dice colegio, pero en Venezuela se llama la escuela, el colegio, el liceo. ¿Sí me entienden? Entonces, para ellos no es que nosotros venimos con un título de abogado. Yo soy abogado aquí. No, para ellos, esta persona está capacitada al nivel del liceo. Y por eso nos permiten estudiar un, otro bachelor. Aquí, otra licenciatura. Ahora, si tú quieres estudiar eh, una licenciatura, esto se los a explicar rápidamente. Si ustedes quieren estudiar, ay Dios mío, una licenciatura en Austria sin tener ningún título en tu país, ellos... Tú metiendo los documentos, esta carta y todo lo demás, ellos te pueden aceptar. Sin embargo, te van a mandar, aparte del alemán, si no sabes alemán y si lo sabes bien, pero si no lo sabes, ellos te van a mandar el alemán. Y sabiéndolo, no sabiéndolo, extra, ellos te van a mandar unas materias extras para equipararte al nivel de colegio de aquí. Por ejemplo, te pueden mandar, si vas a estudiar leyes, puede que te manden estudiar literatura, historia, geografía, eh, sí esa, eh, creo que ya estudian, te mandan a estudiar, sí, esas materias Si vas a estudiar matemática, por ejemplo, te mandan a estudiar matemática, física y química, aparte del alemán. Ahora, si ya tú tienes una carrera en tu país, como estás equiparado al colegio de aquí, ellos te mandan solo al alemán, si no tienes el alemán. Y si tienes el alemán, te mandan directo a carrera. Eso sí, con algunas... Materias del, de la licenciatura porque no estudiaste aquí licenciatura A mí me aceptaron en el máster y me mandaron a estudiar seis materias extras de la licenciatura Porque yo no hice mi licenciatura aquí Entonces, así funciona Si tienes una licenciatura en tu país, ya te equiparan con el colegio Y te eximen de ver ciertas materias del colegio de aquí Pero si tú vienes de tu país sin ninguna carrera, ellos te pueden aceptar en la universidad Pero te van a ver, mandar a ver algunas materias del colegio pero el colegio es difícil, así que no crean que hay el colegio, que chimbo, volver a ver historia. No, de verdad es difícil. Pero obviamente todo esto es luego que aprendas el alemán, no es que te van a mandar a ese de una vez. Entonces sí. Bueno, Dios mío. Esta carta es bien difícil, pero yo sé que ustedes con mucho esfuerzo la pueden conseguir. Muevan las puertas que tengan que mover, señores, para lograr su meta. Como siempre les digo, los sueños... Hay muchos sueños que son difíciles, pero hay que buscar la forma de meterse, meterse, meterse, sin hacerle daño a nadie Meterse y lograrlo Así que bueno chicos, espero que este video les ayude en algo Cualquier pregunta me lo pueden dejar aquí abajo, escribirme al Instagram o al Facebook Yo tengo mi página de Facebook también Así que bueno, Yesemil eh, son mi eh, resumen de mi nombre J-Z-M-L-I -E -J Giselle y Milagros se están marcando, entonces en fin, nada Nos vemos pronto en un próximo video Espero que este video les haya ayudado Un besito y mucha suerte a todos chicos De verdad, éxito y sigan adelante con sus sueños Chadito